Bueno, también tenemos una noticia que daros en este espacio... ...ya que esta jornada, durante el día 6 hasta el día 23 de febrero... ...pues quería ponerla también en el programa y darle prioridad... ...para que todo el mundo pueda disfrutar de la jornada del marisco... ...que se están celebrando en el restaurante Los Mellizos... ...pero en cualquiera de ellos, ya sea en Marbella, en Juanquirola... ...en Málaga, etcétera, etcétera... ...así que tenemos esta jornadita en la cual podemos disfrutar... ...del marisco y de pescadito de todo, pero unos precios, ...pero muy, muy, muy asequibles. ...así que eh, nosotros también vamos a disfrutar de ello... ...y luego lo vamos a contar... ...pero ya por nuestra experiencia de otros años... ...la verdad es que es una maravilla... ...y yo creo que no nos podemos perder esta oportunidad... ...de disfrutar de ello, ¿verdad?... ...que luego durante todo el año... ...estamos con la economía y tal... ...y nos pensamos, ahí. ahora no me viene bien gastarme este dinerillo... ...que era para otra cosa y tal... ...pues esta nada, con lo económico que eso... ...la verdad es que todos vamos a disfrutar... ...ya sea en un plato solamente... ...o una mariscada, o una parrillada... ...y todo maridado también, con exquisitos caldos... ...bueno, pues vamos a disfrutarlo... ...y ya sabéis, que tenéis hasta el día 23... ...para hacerlo desde el mes de febrero". Thank you. Más aquí celebrando esta jornada del marisco que ya tocaba, ¿eh? estábamos todo el día preguntando cuándo es la jornada del marisco. Bueno, ya sabéis que aquí en los mellizos hacen esta jornada de gastronomía, por supuesto, ya que estamos en un restaurante, además un restaurante de alta categoría aquí en el espacio marítimo. Pero ahora con esta jornada, con unos precios vamos tiradísimo para que no te coman la cabeza como lo han titulado en esta ocasión. Así que no sé, son ya seis o siete ediciones. Muy buenas tardes, hablamos con melanie que es la gerente de esta empresa, junto con su familia, que lo hacen todo genial. Buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya, sí, ya yo que eran 6-7 años, son muchos los años y nosotros muchos de ellos lo hemos cubierto. Pues son ...sí, la verdad estamos súper contentos de que siempre estéis con nosotros... ...y bueno, fue fenomenal la, lo que es la jornada... ...así que por qué no repetirlo un año más, ¿verdad? Claro, sí, bueno, necesito que, bueno, que empezasteis ayer... ...precisamente porque empieza el día 6... Y, ...y ya vemos lleno, la gente ya ahí reservando... ...para el fin de semana que será también a tope... ...porque aquí ofrecéis, ahora nos lo vas a contar... en qué consiste esta jornada... ...que siempre está bien dado un repasito... Sí, claro... ...pues es la jornada que tenemos del marisco... ...casi siempre ronda estas fechas sobre febrero... ...lo digo porque siempre si sois clientes... Que, ...que si queréis pues, pues está pendiente de las fechas... ...y en esta jornada lo que se intenta hacer... ...es que más o menos sobre alrededor de unos 15 días... ...pues darle el mismo producto... ...con la misma calidad al cliente que tenemos... ...pero con un precio mucho mejor... ...¿para qué?... ...para que el cliente, todo tipo de cliente ...pueda acceder a los mellizos... ...nosotros siempre queremos que, que todo el mundo venga que pruebe el producto y de esta manera es como fidelidad, fidelizamos al cliente, que prueba el producto, le gusta y entonces vuelve. Y nada, ¿Y tenemos. Que podemos encontrar, por ejemplo, cuando se habla de una mariscada, eh, también hay otros muchos platos que se pueden pedir ¿no? dentro de la jornada. Pero por ejemplo, una mariscada, ¿qué, qué lleva una mariscada? Pues ahora mismo el plato estrella como veis son la mariscada 50 euros... ...porque está en un precio bastante bueno... ...y en la mariscada podemos ver pues pata de cangrejo... ...podemos ver quisquilla, podemos ver gamba, podemos ver cigala... ...todo lo que vemos aquí... ...vale, se puede, se puede ver, se puede probar y está muy bien... ...y las parrilladas que ese también es el plato estrella... ...que la gente le encanta las parrilladas... ...que en vez de en cocido a la plancha... ...y está bastante bien también este año... ...y nada, os animo a que vengáis y lo probéis... Qué fantástico, además tenéis otros platos ¿no?... ...también con unos precios muy buenos... Sí. ...que la gente puede degustar ¿no?... ...porque el que venga aquí que era un plato de pescadito frito... ...porque entonces aquí en la costa... Sí, ...todo el mundo viene puede. a buscar pescadito... Pues, sí. puede disfrutar de cualquier otro plato... ...hay navajas, coquinas, almejas... ...hay un montón de variedad de marisco, ...tanto cocido como plancha... ...y nada, lo que hablamos... ...un precio muy bueno, una carta muy buena... ...incluso tenemos también pescado ...como dorada, aluina, pargo... ...con un precio muy bueno... ...entonces yo animo a que vengan... ...porque son, mmm, están muy bien de precio... ...y que lo prueben tanto al horno... ...como a la sal, al gusto de cada uno... ...como quieran probarlo". En esta jornada habéis pensado en todo, y habéis pensado también en el maridaje, sí. porque claro, también una mariscada, pues la verdad con un con agua, no. mmm, como que no, no pega mucho, ¿no? Sí. O sea que habéis pensado también en ofertas especiales, porque tenéis también vuestros colaboradores que ayudan también. en esto. Sí, que mejor que con Martín Coda, que la verdad es que querían participar con nosotros con la jornada, y nosotros bienvenidos, vaya. ...me encanta, Martín Coda... ...me llama mucho la atención como lo habéis titulado... ¿eh? ...porque eso de no te comas la cabeza... ...porque cuántas veces hemos utilizado esa expresión... ...verdad la hemos utilizado un montón de veces... Eh, ¿Qué vamos a comer hoy no sé ...no te comas la cabeza y tal ¿no?... Exacto, ...y hasta exacto. como muy muy ocurrente... ...sí, ¿verdad? sí, sí, sí, incluso ¿no?... ...por la, el marisco ¿no?... ...la manera de comerte la cabeza ¿no?... ...y sí, la verdad es que este año hemos tenido esa... ...ese eslogan nos pareció gracioso... ...y nos llamó la atención y dijimos... ...venga vamos a ponerlo... Bueno. Vamos a recordar la jornada de qué día hasta qué día. Empezó el día 6 hasta qué día. Eh, empezamos el día 6 y está hasta el día 23 de febrero, ¿vale? Que podemos decir una página web porque las personas que quieran más información pueden llamar, preguntar que está también José Jaime que es súper agradable lo conoce todo el mundo igual sí. que todo el equipo y que puedan preguntar pues ella si tiene algún tipo de enfermedad sin tal pues estas cosas que la se asesoren y sí, sí. que aquí hay para todo ¿eh? para aquí aquí hay no hay problema, para, alégenos, ¿eh? para todo tenemos tipo diferentes tipos de harina para sin gluten de harina de arroz de, de todo o sea que el que por lo que sea tenga cualquier cosa nosotros ...siempre nos, intentamos adaptarnos al cliente... ...y que evidentemente que vengan aquí con placer... ...que les gusten, que vengan a disfrutar. Bueno Melanie la verdad es que estamos aquí en Marbella... ...en el paseo marítimo, paseo marítimo precioso... ...pero habrá personas que digan, Ay, pues, que me pilla mejor... ...porque yo el fin de semana me voy a Málaga... ...o me voy a, Mar a Fongirola, a la Carihuela... ...¿estas jornadas eh, con estos precios... ...es también para el resto de los mellizos?... Sí, están todos los restaurantes de los mellizos, que puede ser tanto en Málaga, Torremolino, como en Benalmádena... ...o sea que ahí no vaya a tener problema, que estéis donde estéis, vayas a encontrar seguro un mellizo que esté por ahí cerca... ...y así podáis disfrutar estas dos semanitas de esta jornada. Pues enhorabuena y también por la ampliación y la cantidad de empleo que dais vosotros. Eh, hace poco estuvimos en Fonjiroela, en Málaga, que abristeis también otro en el centro, en un sitio muy bonito. Y yo sé que estáis también en expansión sí. queriendo abrir más, con lo cual enhorabuena. Muchísimas sí. gracias. Felicidades por ahora, porque estamos a... parados. Vamos a ver, esperemos que todavía vamos a sentarnos antes de coger nada. Sí, muchas gracias por atender. Gracias a vosotros. Hasta luego.